que luego al día es una mano que se pueda tomar y gente que no ha podido asistir a la escuela Sonia ¿Tú entiendes cuando hablamos lento? ¿Comprendes? We understand when we... A little bit Then we will join this evening because we're in the same and we'll be that's fine Thank yeah. you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 Habiendo 400 años de colonización inglesa en la isla, tenía que haber mucho textil. Era, era obvio que los ingleses habían traído la costura, el, el textil y, y el clima que obliga a estar adentro, que tenía que haber costura. Es que no había sobre conflictos. Pues hice el desafío de nueve meses de buscarlo y lo encontré. Y se expusieron. Y desde ahí nacen, digamos, esto fue en el año 2000.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 en la calle, hemos tenido exposiciones callejeras, instancias y hemos trabajado mucho, digamos, en los museos, como una forma de apropiarnos de la historia presente y trabajarla. Así es que lo dejo ahí, para que los demás puedan... Sí, si os parece, bueno, todos tenéis el, el programa, la eh, un poco de, de la presentación en una media hora, empezará Carlos.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 Eh, y luego como veis en el programa mañana va a haber dos talleres para ya empezar un poco a explicar un poco cómo se hace la artillera los muñequitos eh, si os parece, hacemos una ronda breve y rápida de decirnos nuestro nombre y de dónde venimos ¿no? y si queréis la razón de, de, de venir ¿no? Eso es, hay dos personas que hablan en inglés o sea que yo creo que podemos entender todos si alguien tiene algún problema para entender que We are going to, to tell our names and where do we come from. presentation? Y el Jenkins And Lynn Jenkins, I'm the director of a center in Toronto, Canada. In <coughs> Yo vengo con él, trabajo también en el sexo, porque uh, trabajamos generalmente, profundamente con mujeres dentro del concepto de violencia de género. Yo soy Ana Gara trabajo en el Departamento de Derechos Humanos. Yo soy Iman Sotiri, soy de la Rica y llevo aquí temas de, de violencia de género y resolución de conflictos. Yo soy Escarnella de eh, vengo de la pastora de la rincada, de la pastora de San Fidel. Eh, trabajo con chavales eh, de 13-14 años, habitualmente de secundaria. Soy tutora y la responsable del área de, de, de Ciudadanía. Soy Sonia, trabajo en el Vestima Center y a la bien. Hola, soy Naki Márquez, soy psiquiatra.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 en el Museo de la Resistencia de Grenoble y otros grupos. Y fui a la exposición de Telfast en el principio del año y para mí fue una, un encuentro y una revelación muy importante. Eso, entonces, vengo para aprender muchas cosas. Bueno, yo soy Andreas. Schochter. Trabajo en, en el Centro de Investigación por la Paz Cánica Okay, también, compañía de directora <ríe> eh, María, pero eh, también comparto aquí con eh, alguno, alguna, <ríe> una historia co compartida de, de militancia en el movimiento antimilitarista, y sí, es un reencuentro también con personas que personalmente… 30 años atrás en Brasil, ¿no? Y <ríe> unos cuantos años.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 Hola, hola. bueno, yo soy Lancho Mugeta, vivo en la y trabajo, soy profesora de secundaria bachiller en Utenso, en Granada. Y llevo un poco allí para dar las clases en la de la gente de la gente de género. Muy bueno, eh, soy Carlos Martín Bernstein, soy, bueno, estudié medicina y me dedico al trabajo, he <coughs> trabajado en diferentes países que han vivido conflictos armados con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 Carlos estaba ahora hablándonos de tejer eh, con el hilo de la memoria. Entonces, bien, bien. Bien.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 Proceso de reconstrucción y el cielo de las víctimas, eh, una amiga que se llama Paula, ¿no? que trabajó en el, la guerra del Salvador, empezó a trabajar con algunos grupos bomberos eh, y ex combatientes, eh, veteranos de la guerra de Vietnam, con la poesía, ¿no? porque la poesía era el único terreno en el que se podían expresar las cosas que de otra manera no son, <coughs> se pueden expresar. ¿no? Y muchas de las cosas de las artilleras o del dibujo o de o del testimonio tienen que ver con cómo logramos un lenguaje que nos permita expresar y entender no solamente es expresar como un hecho individual, muchas de las, de las formas del testimonio tienen una dimensión de diálogo, no son solamente para uno mismo uno mismo, tienen que tener una dimensión social, y a veces esa dimensión social es parte fundamental del sentido del testimonio una,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 detenida, torturada eh, violencia sexual por parte de personal militar y de insurgencia militar de Guatemala en el año 91 Sobre, fue sacada una noche del lugar de la escuela politécnica donde estuvo detenida es un centro de torturas del ejército guatemalteco fue sacada allá en un jeep, en un carro en la noche y ese carro se paró en un semáforo y ella saltó del jeep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 Que solamente el relato del testimonio de la desaparición. ¿no? El, más, ¿no? el hecho de, de la. Estamos un día, hace unos. un año más o menos, terminamos un informe en, en Colombia que se llama La Verdad de las Mujeres. Lo pueden bajar de internet si, si os interesa. Un testimonio,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 Armada, pero también queríamos devolvérselo a las mujeres. Hicimos todo un proceso de volver a las regiones donde habíamos tomado los testimonios, tratar de juntar al mayor número de mujeres que quisieran participar en eso. Llegaron, de las mil mujeres llegaron 340 más o menos. Eh, y eh, abrimos un espacio para esa devolución, para contarles cómo había sido el, qué había, el informe, qué es lo que tenía ese informe,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 puso después unas letras abajo que decían el perro también sufrió bueno es una expresión de la profundidad de una experiencia que no puede contarse de otra manera tal vez en otras palabras ¿no? eh, discutiendo, compartiendo digo, la, la, a veces digamos el testimonio o la narración o el cuadro o la arpillera también tiene una dimensión de, de compartir experiencias en, otros, en otras que, en, el, en el que nos miramos como iguales día estoy trabajando con las mujeres de negro, las mujeres de negro en Bosnia, Bosnia, en Serbia y en Croacia, compartiendo experiencias de trabajo con las mujeres de la ruta pacífica en Colombia. Y les estoy contando la historia de una mujer ¿no? que había sido, que había sido que la hija había sido asesinada. Y esa mujer le...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 no se podía saber dónde estaba. Hubo un tiempo en el que todo el mundo sabía dónde estaba y te contaban en qué cafés, en qué restaurantes iba. ¿no? Pero hubo un tiempo en el que la presión internacional hizo que no se pudiera saber dónde estaba Vladis. ¿no? Y este soldado, pues varios, hay varios casos así en, en Serbia, eh, fue asesinado después de ver dónde estaba Vladis. ¿no? O sea, de ver algo que no, no, no debería haber visto. Y esta mujer estaba allá. ¿no? Y cuando yo estoy contando esta historia,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 Para los que somos aquí del País Vasco, si yo digo violencia terrorista, ¿no? mucha gente no va a decir, tú estás hablando de la violencia de ETA, y si digo violencia política, mucha gente no va a decir, tú estás legitimando la violencia de ETA. Entonces, no, empezamos, o tenemos que empezar a hablar en la abstracción del metalenguaje que no dice nada, ¿no? o encontramos lugares de expresión que nos permitan hablar de las cosas como parte, o expresarlas como parte de, del proceso de resolución, ¿no?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 y tenemos nueve casos colectivos nueve testimonios colectivos nueve. uno de esos casos es el caso de la Comuna 13 la Comuna 13 es un barrio de Medellín en el que se dio un operativo militar con tanques con helicópteros artillados en medio de la ciudad ¿no? por parte del gobierno de Vélez en contra el año 2000 2006, en contra de de, para tomar el control militar de esa comuna eh, ahí fue atacada una organización de mujeres que se llama AMI y el, estamos reconstruyendo el caso de cómo había, qué había pasado en ese operativo contra las mujeres contra esta organización de mujeres en, ese, en el ataque a la comuna 13 y la, estamos reconstruyendo la historia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 Fuerte, ¿no? muy berraca, que dicen allá, ¿no? muy valiente. Eh, cuando empezamos el segundo día, antes de empezar la segunda ses la sesión del, del domingo, tomó la palabra y dijo: Es la primera vez que he dejado de sentirme culpable. Porque llevo 12 años sin tenerme culpable por la muerte de mi hijo. Es decir, todo era.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 otra historia sobre Guatemala de cómo la memoria a veces puede ayudar a, reco a reconstruir relaciones fracturadas por la violencia eh, esta es una comunidad que se llama Samán ¿no? es una comunidad de refugiados que estuvo refugiada en México 12 años del año 80 al año 92 en el año 92 regresaron de México a Guatemala y crearon esta comunidad que se llama Samán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 la culpa la tienen los que defienden los derechos humanos, los retornados, ¿no? y los retornados empezaron a decir, ah, ustedes son paramilitares, ¿no? ustedes están con aquí, pero son, en realidad son paramilitares puestos por el ejército para quebrar la resistencia de los refugiados, ¿no? y empezó a haber un, un conflicto, no y empezamos a discutir qué hacemos frente a eso. ¿no?